Culo culo, chipoya, culo, chipoya, culo, culo, culo, culo, culo, culo, resume eso todo lo que hice en comunidad o en Twitter, séme en Twitter. Eh... Hola buena gente de YouTube, cómo están? Soy yo, el Sí, al fin después de tanto tiempo. Eh, bueno, estamos aquí en un nuevo video de oración para el canal, así voy a hacer algo rápido porque no demuda mucho esto. Así que bueno, esta mañana como a las 9... Ha salido una nueva animación hoy ¿no? De Dragon Ball Super, ¿no? De Kishin Page de acá en su canal, que salió la tercera parte del episodio de Dragon Ball Silver su parte este eh, Goku transformándose en mono blanco y Vegeta estaba haciendo un ángel, no me acuerdo. Y bueno, ya salió hace poco esta la tercera parte, ya a ver cómo seguirá esto, ¿no? Y bueno, vamos resonar ya, que no, no me queda mucho tiempo, ahora ¿no? estoy bastante ocupado y por eso no estuve mucho como una semana y media que no estuve subiendo nada pero bueno si quieren saber lo que hago las pavadas que hago bueno tener mi twitter como dije antes no sé o como ya también publico vaya pavadas nomás pero bueno pasate por mi twitter o instagram que estoy subiendo bastantes cosas y bueno ahí capaz y continuar viendo mi, mi contenido y, y ok y también está soplando un poco de viento raro bueno importa ok vamos a verlo así sin más ya están los subtítulos así rápido veremos esta la tercera parte y sin más preámbulos doy play ok queda otra ya la vimos pero vamos a ver otra vez nos salió 5 o sea no, vamos a decir verdad que by Piso de tres. Mmm. Música de adulto. Ay, ruin. What are we doing exactly? I'm turning you into an angel. I thought I had to train until my back broke, not to stand still and scratch my ass. In the margin booth, sonder. Está leyendo <risa> imágenes. <risa> have to recycle all the bullshit from the old series. If Dragon Ball Super did it, we can do it too. In any case, this is the only way without resorting to violence. Angels don't fight. Why do you hate fighting? We don't hate it. Thousands of years ago, one of us loved martial arts to the point of rebelling against the great priests just to practice them. She was disheartened, okay. made mortal, and abandoned in the 12th universe. A fallen angel... Yes, as far as I know, she managed to find a way to travel in various universes and hone her power. It's almost certain that the warrior of Universe 1 who is coming is really the fallen angel. Okay. Oh, a ver, sí. I finished my banana supplies and I left Earth a few hours ago. The journey has just begun. My destination is so far away. What if it takes months to arrive? Or years? Holy crap. <coughs> Who are you? Saiyans. <coughs> oh my god. Are you <coughs> Are you Saiyans? Yes, of the planet Sadala. Sadala? <coughs> Does that mean I have already arrived? Your ship landed three days ago! <laughs> oh. <laughs> One, look, this is an ape of our breed, and his fur is white. You say I'm getting old? It must be the warrior of the prophecy that Lord Yamoshi was waiting for. He has no tail. If the red moon forces transformation, then there is no doubt. Let's take it to him. <laughs> I am definitely the warrior of prophecy, without a doubt! The voice ah, in my okay. dreams told me so! The same voice that suggested you come to the North <laughs> Pole <laughs> to <raise> your, <laughs> your testicles. We are at the <laughs> North Pole because the woman who told me about the prophecy is here! I am sure thanks to her guide, I will become omnipotent! Nobody will dare fool me again! You were killed by Vegeta's plant, Yamcha. You can't delete it. <laughs> Shut, Shut up! up. Now! ¿Dónde podrías estar? ¿Es la chica que está en el gran tronco de ice? ¿Cuánto tiempo, Yamcha? Creo que ahí termina. ¿Nos conocemos? No conocen? todavía la te olvidaste de mí que atacador soy yo de ese personaje gracias por ver, ok eh, no hay mucho que decir eh, está bastante ok bueno esa parte de dance, ya, ya sabía ya que iba a aparecer ya, en la intro y a mí la había publicado en comunidad, en la pestaña de comunidad que si ¿no? de que está haciendo algo con ese personaje bueno Aquí no sé qué, qué le va a enseñar a, a Yancha, no sé me, que <ríe> me encanta esa parte no recorre a nadie ni a todo y llama no, <ríe> Se lo olvidó obviamente eso no aparece más y qué sé yo Goku llegó al planeta este para enfrentarse a Yamoshi el Dios Saiyajin mm, no creo que no hay nada más ah, y sí Vegeta ya se ha convertido en un ángel creo qué sé yo Will ha dado una de otra no, forma ya está y ok voy pasando la moto bueno pues no tengo mucho más para decir acá Si el, si el video te gustó Ah hay okay, algo Pero mejor no lo muestro Pero creo que es uno, ¿no? no sé Bueno, ya está No sé, veremos, esperemos cuando salga La parte 4 y a ver cuán, qué otras cosas Mostrarán, que sirve y bueno Y lo dejamos hasta acá nomás así no hacer muy largo el video Si te gustó poder Poder Dale una me gusta, puedes compartir el video con tus amigos, suscribirte a este canal para más video reacciones como este Que ya empiezo a ser más seguido, ¿no? Ahora que, por lo menos creo que en unos días tendré algo de tiempo, así que bueno Y creo que dejaré el video original de GGP abajo en la descripción para que lo vean por su propia cuenta Y bueno, creo que yo me despido hasta acá, soy Jose Ultimate Y nos vemos en la próxima, bye Chao